Adisnor, sí. están en un stand. ¿Cómo participan, Albi? Eh, sí, ahora mismo tenemos a una serie de chicos que están participando, bueno, haciendo una muestra del trabajo que hacen en la asociación y después una exposición de los trabajos que han hecho de aquí para atrás. Me dices que hay una serie de compañeros, de chicos en el stand trabajando. Sí. ¿Cómo es esto? Explícanos un poquito más. Eh, bueno, pues como te explico, la asociación Adisnor tiene un, un, una parte de, de taller prelaboral entonces los chicos se forman laboralmente y hacen una serie de trabajos de... Eh, bueno, aprenden a trabajar con, e con herramientas para la vida diaria y para que ellos puedan en su día llegar a, a acceder a un puesto de trabajo. Entiendo que trabajan por la inserción laboral. Sí, nosotros no solamente trabajamos por la inserción laboral, sino también tenemos un una parte de ocio que se trabaja para que ellos desarrollen las habilidades diarias, el euro y demás. Eh, nosotros estamos en Santa María de Guía, en la urbanización Marente, en el Centro de Educación Especial, en la segunda planta.